Yo quiero que le pongan mucho cuidado a esta noticia porque esto le va a servir de plataforma o de lavado de cerebro a todos aquellos que todavía sueñan con tener un régimen en el país. Porque como lo decía yo en, algún, en alguna noticia, Venezuela comiendo mierda y Colombia y Perú antojados de un poquito. Entonces yo quiero que nos adentremos bien para anal analizar realmente qué es un régimen, qué es un gobierno izquierdista disfrazado de socialista y a la vez comunista que lo que están haciendo todos cambian de nombre uno lo llaman progresistas otros izquierdistas otros comunistas otros socialistas pero en fin tienen diferentes nombres pero si vamos a, ese, a ver el modus operandi y lo que ellos hacen como actúan la, la forma contradictoria como van contra el pueblo es exactamente igual el modus operandi es igual. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será que les va a quedar ganas después de ver lo que están viendo? Porque la gente sí, obviamente la, la gente está cansada de un centro o de una derecha en cualquier país donde roban, sí, perfecto, pero quieren buscar la solución con algo ista, izquierdista, socialista, comunista, progresista, quieren buscar la solución y la solución no es esa. ¿Por qué? Porque puede ser peor la cura que la misma enfermedad. Hay algo que es muy latente y es que no podemos jugar a escoger un ladrón que robe harto a un ladrón que robe poquito, no, necesitamos escoger uno que no sea ladrón y es no ir detrás de ideales, no ir detrás de líderes, no, vamos detrás de alguien que quiera sacar realmente un pueblo adelante con ideas nuevas, que sea más administrador que político. Porque desafortunadamente aquí lo que hay es juego político y esto la corrupción no se ve solamente en Venezuela, se ve en todos los países de Sudamérica, Centroamérica, en los mismos Estados Unidos. En todo el mundo se ve, no somos la excepción, pero que se puede arreglar esto se puede arreglar, pero esto jugando a la verdad, mirando a fondo, aquí nos damos cuenta de realmente si vale o no vale la pena pensar en unismo para el futuro de nuestra nación de nuestra patria eso me refiero a los países circunvecinos sobre todo, que por allá hay tres o cuatro que están jugando a los mismos ideales de colocar un soldadito de plomo que les salve la patria como hicieron en venezuela con hugo chávez y mire dónde está. No se puede jugar limpio cuando el rival juega sucio. No se puede hablar de triunfos cuando el pueblo vive en la miseria. Y los bandidos que gobiernan vive, viven como reyes. Fue así como los diputados opositores de la alianza democrática denunciaron que no fueron invitados al diálogo con el régimen de Maduro, según afirmaron estos opositores no conocen la agenda en la que se desarrollará la negociación, es muy mal inicio para este capítulo de conversaciones, ellos mismos ojo, estos mismos que se prestaron para jugar sucio, ¿Por porque digo se prestaron para jugar sucio, porque estos pertenecían al grupo que estaba conformado por Guaidó, entonces se hicieron todo aparte porque como vieron que no podían coger la tajita pues entonces se vendieron como una oposición una oposición amañada y adaptada al chavismo No es una oposición contra el chavismo Es una oposición adaptada al chavismo Y entonces ellos mismos que se prestaron para jugar sucio Ahora les tocó el turno Que chupen Los diputados opositores de la asamblea nacional de Venezuela Agrupados en la alianza democrática Informaron este martes que no fueron invitados a la negociación Con el régimen de Nicolás Maduro Y un sector de los antichavistas Como si eso le importara al pueblo Realmente eso no vale nada cuando sabemos que ellos se vendieron por un cargo, ahora de manera desesperada dicen informamos al país que no hemos sido invitados a participar en el proceso de diálogo y negociación. O sea, un ladrón pidiéndole cuentas a otro ladrón. Pero antes de adentrarnos en esta noticia que es, tiene un sex appeal rico esta noticia, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Los invitamos a que nos sigan todos los días, minuto a minuto, estamos aquí pendientes de lo que está pasando, porque ustedes son los que hacen posible que nosotros estemos acá. Sin ustedes nosotros no lo podemos hacer. Ahora, si nuestros colegas no pueden informar en Venezuela, nosotros desde aquí sí informamos con la verdad, duélale a quien le duela en dicha queja los parlamentarios demandaron que la agenda de temas sea transparente hacia el país con miras a evitar que esta oportunidad sea desviada a la satisfacción de intereses personales grupales o partidistas como ha ocurrido en el pasado para ello la integración de la comunidad internacional tiene que ser amplia y plural y criticaron que españa no haya sido invitado al proceso que se llevará a cabo en méxico por su parte Oígase bien, eso es lo que dice él. vuelvo y digo Una cosa dice el burro y otro el que lo está enjalmando El dictador Nicolás Maduro aseguró que el diálogo con el sector opositor Que encabeza Juan Guaidó va bien y pidió que se sumen a la mesa de negociación Otros grupos detractores de su régimen que no mencionó ¿Pero por qué la gente no quiere ir? Porque la gente está mamada ¿A qué van? Que después de que ellos hacen contrapeso allá Los echan presos, los persiguen los encochinan, los, les imputan cargos Entonces como a qué van El dictador Nicolás Maduro aseguró Que todo está marchando Viento en popa Y que pues que le invita a los demás partidos Que se unan, aunque se conoce la versión de Guaidó Porque Guaidó no ha confirmado Tal diálogo, pero según Maduro Dijo, yo creo que el diálogo político De paz con la oposición Guaidocista, vamos bien Aseguró el mandatario, tras las payasadas En las elecciones primarias El pasado fin de semana del Partido Social Socialista Unido de Venezuela, el PSV, donde por votos ganaron unos, pero Maduro, junto con Cabello, escogieron a dedo a otros. Entonces, ¿para qué se hicieron las elecciones? Vuelvo y digo, es como las elecciones que vienen ahorita, donde supuestamente... La oposición guaidosista está participando. ¿Qué se espera? Si está torciendo a los mismos del grupo de él, ¿qué se espera afuera? Según el régimen, ya tiene un documento redactado y está en este momento debatiéndose en la agenda, dentro de los cuales hay siete títulos en la agenda que se están debatiendo y en los próximos días se anunciará la fecha y el lugar de la reunión. Contamos con todo el apoyo de México para los diálogos de paz con la oposición guaidosista Espero que se coloque la fecha y se indique el lugar exacto. Añadió Maduro Aunque sabemos que hasta la semana pasada Varios miembros, oígase bien Varios miembros de la mesa de oposición Aseguraron que la fecha para el comienzo De las negociaciones era el próximo 13 de agosto, pero según el mandatario Hasta el día de hoy no está fijada la fecha Entonces eso es una mamadera de gallo eso es una payasada, eso es una tomadura de pelo Aquí no están haciendo nada Señores de la oposición o los que quieran participar Pónganse los cinturones Y actúen con berraquera Porque si no este man les va a pasar el noche Como quien le da un dulce a un niño Y por otra parte Y no por ser chismosos Ni por echarle sal a la herida Encontramos las fotos de la exclusiva boda Del nieto de Raúl Castro que Estaban bien archivadas Lejana a las penurias que soporta el pueblo cubano Vuelvo y digo no es porque lo hagamos porque queramos satisfacer nuestro rechazo hacia un régimen ni que esto tenga una solución ni que seamos chismosos sino que es que para que la gente entienda y vea la farsa que hay pintada ahí las imágenes muestran los lujosos de los que carecen la inmensa mayoría de los cubanos en la isla causó indignación en las redes sociales esto no soluciona nada pero les muestra a aquellos que sueñan con un régimen en su país porque mientras que el pueblo cubano atraviesa una aguda crisis social y sanitaria, salieron a la luz pública unas fotos que muestra cómo la familia Castro celebró la boda del nieto de Raúl Castro hace un par de años. A la lujosa fiesta asistieron músicos, periodistas, oficialistas y militares entre otras personalidades de la isla. Lo que se aprecia es a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo, que si le dicen el Cangrejo y ustedes ven la foto, se ve que es una joyita, se ve que es donde las personas que toca tenerle miedo, como más bien como peligrosito el hombre, quien además es el guardaespaldas de su abuelo Raúl. Al parecer la boda se celebró en el 2008, ya que en las imágenes se ve al comandante Juan Almeida Bosque. Quién murió en el año 2009. Las compartimos con nuestros lectores atendiendo al interés público que esta información tiene a partir del secretismo y la doble moral que envuelve a los dirigentes de Cuba. Además, en esas fotos desfilan parte de los hombres y mujeres que oígase bien, que hoy dirigen y administran Cuba. O sea, la misma rosca, vuelvo y digo, no se puede hablar de un triunfo de un país cuando el país, por un lado, está en miseria y por otro lado, los ladrones esos viven como reyes. Además, en esas fotos defilan parte de los hombres y mujeres que hoy dirigen y administran Cuba. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Ustedes son los únicos que pueden decir, son los únicos que pueden pensar y elegir. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.